Vale, que ya estamos desplegando toda la lámina. Toda esta lámina entera. Bueno, en realidad primero se ha puesto aquí debajo un, un geotextil para que no adhiera. Aquí tenemos el refuerzo de los sumideros. Aquí debajo está el refuerzo de la lámina que se queda. A ver si lo veis bien, así. Se queda debajo el geotextil para que no tenga adherencia. Con, eh, con la lámina que va a ir por encima. Entonces esta lámina que va debajo del geotextil, toda esta, a ver si me ve esa lámina, va a ser, digamos, la de sacrificio, ¿vale? A ver, si consigo que lo veáis bien. Vale. Ahora van a, ya tienen preparado el soporte, lo van a desplegar todo, luego se van a calcular las zonas de los refuerzos, como decía antes con el flashing, que lo tienen aquí preparado, ¿no ¿veis? Aquí tienen ya preparado este flashing, que es un material... La verdad es que es, es, es muy gomoso, ahora que hace calor, si lo aprieto con la uña, prácticamente es como si fuera, pues, un, ¿qué os diréis?, es, es muy pegajoso, es como un chicle, y coge la forma de, de donde se va a colocar. Entonces ellos ahora se van a desplegar toda la lámina ya para ver dónde tienen todos los encuentros, para hacer también los cortes que os comentaba antes en estas zonas de aquí, y poder tener todos estos huecos replanteados, este hueco también luego le pondrán los refuerzos aquí en todas las esquinitas, en las esquinas de fuera, todo esto le colocarán ya los refuerzos y ahora a ver si creo que, van a, creo que la van a desplegar ya entera ah no, van a hacer los cortes vale, pues vamos a ver cómo están preparando por aquí El reportero más dicharachero de, de Barres. Y <ríe> de barres. <ríe> se van a preparar lo que es el corte de la lámina. marca para que ahí es donde va a estar el, el hueco, para que cuando lo desplieguen, se quedará por encima, puedan hacer, le va a meter el corte para poder eh, aprovechar, para poder hacer el, el saliente este. La verdad es que con herramienta, herramienta no tiene herramienta complicada esto, ¿no? Unas tijeritas, unos pinceles y ya está. Y un rodillito, para apretar, importante, ¿no? Apretar, importante. ¿Cómo ¿Por qué le haces los cortes así en esquina? Para que cuando lo metas en el... Vale, vale, vale. Entonces ahí quedará como refuerzo. Vale. Eso tienes que hacerlo en todos los huecos antes de desplegarla, ¿no? Entonces, como queda la lona, queda ya la, la parte esa subirá hacia arriba, estos cortes que le he hecho en triángulo, y, podrá, y, y en las esquinas, que sí que habrá un poquito menos de lámina, es donde va a ir el flashing como, como zona de refuerzo. Vale. Y que se nos levanta aquí esto... Ay, la escalera, la escalera. Ya sé que me lo vais a decir. Lo que pasa es que la tenían un metro y como le subieron el antepechito este, me vienen con la excusa. Pero bueno, las escaleras, las cubiertas, ya sabemos que siempre... ¿Qué vamos a hacer? Ya la tienen preparada para cambiarla. Bueno, os voy a cortar un poquito. Luego seguimos. ¿Vale? Bueno, hasta luego.